Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si eres nueva, no olvides en suscribirte y si quieres parte de mi canal, no olvides darle like y comentar este video. No te olvides seguir viendo ¡Mua! más. de que estaré utilizando en el día de hoy es de la marca Muffy en el tono boca. Ahora me voy a poner un poquito del Shade Tape en el color light. Bueno mis amores, a este punto del video no me había dado cuenta que la cámara se me había apagado. Pero para empezar el color de transición que utilicé fue el amarillo, me moví hacia el anaranjado, luego el marrón y combiné el anaranjado, el marrón y el rojo vino para darle un poquito más de profundidad a lo que es el párpado móvil. Vayan viendo chicas cómo voy a ir aplicando lo que son los colores. Esa fue la única parte que pude obtener del video porque ahí fue que me di cuenta y volví a encender la cámara. Bueno mis amores aquí tomé el colorcito crema para aplicarlo en el párpado móvil y luego mezclé nuevamente los mismos colores que utilicé arriba para darle un poquito de profundidad en la cuenca de mi ojo. I'm not you. Ahora voy a tratar de quitarme el exceso de sombras que cayó debajo de los ojos Por eso siempre me gusta tratar de hacer mi maquillaje en los ojos primero Y luego me enfoco en lo que es la parte de la piel luego que termino mis ojos Por esto mismo, para evitar que me caiga la sombra debajo de los ojos Porque es un poco incómodo, ya a la hora de que usted tenga toda su cara bien maquillada, que usted tenga que removerse un poco de maquillaje para poder um, quitarse la sombra, porque hay sombras que son muy pigmentadas, que aunque usted tenga polvo translúcido aquí debajo, puede que no se le quite y usted tenga que quitarse su maquillaje otra vez. Entonces, no estamos para eso, estamos para hacer las cosas bien. Utilizando. Es de la marca Mira, Es un hidratante para tu piel Para esos días como que no tuviste tiempo Para descansar bien Y tú quieres que tu piel se vea bien hidratada Y bien glow Eso es muy bueno. Ok, so la base que voy a estar utilizando Es la que más me gusta Y es de la marca Juvia's Place Porque da una cobertura Súper en tu rostro es alta cobertura miren lo poquito que yo voy a estar utilizando porque esta base pigmenta demasiado eso no es bueno usar mucho porque lo que va a hacer es que va a Lo utilicé para hacerme mi contorno de rostro Eso ya saben chicas ahora voy a seguir lo que es el corrector en crema y voy a estar utilizando dos el los dos de la marca de shade tape el light neutral y creo que voy a estar utilizando uno de estos para ver cómo funciona mis amores no olviden suscribirse comentar, darle like y compartir este video gracias de Juvia's Place en el color Kalahari, so vamos a ver cómo funciona en mi rostro es un color, un tono amarillo entonces so yo voy a ver cómo va a trabajar en mi rostro <música> de la marca Sephora y es el Blending Brush Eyeshadow Solo la pueden encontrar en Sephora a mí me gusta para hacerme mi contorno de nariz vamos a difuminar lo que fue el polvo translúcido con una Beauty Blender a toquecitos Fresh Start Mist de Jeffrey Star Huele a fresa Muy rico